En un mundo donde los dragones gobiernan el cielo, el mar y la tierra, Ravna se dedica a cazarlos junto a su compañera Leonica. Sin embargo, para hacer frente a estas criaturas se necesita una fuerza sobrehumana, algo a lo que aspira nuestro protagonista. Y que consigue en un momento crítico ni más ni menos que de su futuro yo, dispuesto a acabar con todos los dragones y a dominar sus nuevos poderes, une fuerza con el misterioso Crimson, con el que comparte objetivo. <risa> Viaje les llevará por todo el mundo para enfrentarse a enemigos cada vez más poderosos, pero también para encontrar aliados valiosos. Cadna Crimson es una extraña mezcla de ingredientes que no nos son ajenos y que ya hemos visto en otras obras el escenario de fantasía donde la humanidad está a punto de ser aniquilada por enormes monstruos que devoran a desventurados inocentes por docenas, de una manera adecuadamente sangrienta, con solo unos pocos defensores asediados y superados en números para protegerlos. Incluso tenemos las típicas debilidades del enemigo, en este caso las armas plateadas y la luz del sol, pero aún a pesar de que cuando empieza la historia nos da la impresión de estar viviendo un enorme déjà vu, pronto las cosas dan un vuelco para ofrecernos algo bastante más interesante. Nuestro protagonista, Ravna, inicio a la historia como un chaval maldito cuyos seres queridos han sido siempre aniquilados por dragones, como si le persiguiera una terrible maldición, hasta que su destino le lleva a conocer a Leonica, una niña que resulta ser un genio cazadragones que parece invencible. A partir de aquí, Ravna pasa toda su infancia al inicio de su madurez como el acompañante servidor de la pequeña Leonica, hasta que de repente unas horribles pesadillas sobre la muerte de Leonica comienzan a perseguirle. Estas pesadillas proféticas finalmente revelan su naturaleza cuando el día asegurado finalmente llega, momento en el que Ravna recibe una revelación que cambiará su vida. Suyo del futuro, que tras esta experiencia se convirtió en el cazador de dragones más poderoso de la historia, entra en contacto con él para otorgarle todo su poder obtenido y así cambiar su destino de una vez por todas. Ragna se hace uno con su poder del futuro y convierte su propio cuerpo en un arma plateada, imbuido con unas técnicas capaces de básicamente congelar o desbaratar todo a golpes. Tras recibir esta habilidad y con un power-up tan roto que se desmaya cada vez que lo usa, Ragna decide apartar a Leonica de su lado para que no le pase nada y emprender su propio viaje para exterminar a los dragones de la faz de la tierra, incluidos los poderosos reyes dragones y hasta su propio dios. Para ello, el primer paso de Ravna es conocer cuanto antes a Crimson, un rey dragón con aspecto de Loligótica que por motivos desconocidos también desea el exterminio de los dragones. Pero que a diferencia de nuestro protagonista, es inteligente y sabe lo que debe hacer. Con los ingredientes sobre la mesa y dando inicio a la cruzada de Ravna y Crimson por exterminar a los dragones, hay que reconocer que aunque el manga da un inicio repleto de criches, logra captar nuestra atención rápidamente con el giro de su yo futuro y las trepidantes escenas de acción. La forma en que la plata se manifiesta alrededor de Ravna es simplemente espectacular, creando unas viñetas alucinantes que solo se intensifican cuando la acción toma lugar. Daiki Kobayashi es capaz de desplegar viñetas increíblemente dinámicas y repletas de detalles, todo en compañía de un estilo limpio y definido que hace cada tomo disfrutable hasta puntos insospechados. La capacidad de transmitir esas emociones sin perder el ritmo trépidamente de su historia logran que Ravna Crimson sea una obra que cualquiera podría disfrutar, una trama divertida y visceral que gustará especialmente a los otakus aficionados a la fantasía. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado esta review. Nos vemos hasta otra. A... Adiós.